Actividad interactiva, cortes básicos de la cocina y normas de seguridad del curso corto virtual, cocina internacional. Introducción. Estimado aprendiz, en esta actividad realizará un ejercicio práctico, el cual le permitirá apropiarse de los conceptos relacionados con la seguridad industrial en la cocina, al interactuar con los diferentes elementos allí encontrados. Utilice el ratón o mouse para realizar el ejercicio. Queremos observar el modo conceptual de la actividad. los básicos y normas de seguridad industrial, introducción de normas de seguridad, los básicos son los dos temas principales que se verán aquí Al ingresar a su puesto de trabajo deberá ponerse la indumentaria. Elija las prendas que considere necesarias para la labor que va a desempeñar. Nota. No olvide lavarse las manos cuando esté vestido apropiadamente. Recuerde, estimado aprendiz, según el análisis de peligros y puntos críticos de control (APPCC) en las zonas de lavado y desinfectado de verduras no debe haber producción de alimentos para evitar contaminación de cualquier tipo. En este punto, el aprendiz debe realizar tres tareas en la cocina en el orden que aparece a continuación. Afile el cuchillo. Tabla de picado. Seguridad industrial en la cocina. Puede recordar que la tabla para picar portales va a ser la verde Les recuerdo que en el material complementario en el documento entonces, de seguridad industrial en la cocina, Aquí nos dicen entonces eh, que debemos poner un paño sobre la mesa, un paño preferiblemente húmedo Y encima poner la tabla para así evitar, pues digamos que se deslice esta y que pueda causar algún accidente Esto aquí como ya lo hicimos los espacios indicados, vamos a darle el botón a continuar. Tome la zanahoria, proceda a lavar el producto, hacer un corte en uno de sus costados para generar una base plana. A continuación encontrará tres cortes, los cuales hacen parte de la tabla de los cortes clásicos del Foro Panamericano de Asociaciones Culinarias Profesionales. Seleccione el corte de acuerdo a la preparación. Sí, aquí tenemos esas tres imágenes, entonces lo que nos viene es que arrastremos a qué tipo de corte de referencia uno de los platos que están aquí. Sí, vamos por ejemplo a este corte a resolver que corresponde, aquí, vamos, aquí, es en el plotón finalizar, para finalizar, obviamente, dar evidencia pues, que nos digamos, una calificación o una retroalimentación. El SENA le felicita, va a ser un gran chef, avance a la actividad de aprendizaje 2. Listo, y con eso terminaríamos la actividad de aprendizaje bastante fácil y corta. Muchas gracias.